Bien, empezando por la última cuestión, el desarrollo sostenible anteriormente se refería básicamente a aspectos medioambientales. En la actualidad engloba ya aspectos sociales, pero también aspectos económicos, y lo que se busca es conjugar ambos aspectos para hacer que el crecimiento no sea solamente crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, sino que tenga también en términos de bienestar. ¿Y cómo contribuyen las asociaciones a esto? Bueno, pues las asociaciones son fuente generadora y muy importante de un nuevo elemento que se ha incorporado en el estudio económico, que es el capital social. Y a través de eh, las asociaciones se generan las redes sociales necesarias y la confianza necesaria para implicarse en nuevos proyectos que nos conducen a un mayor nivel de desarrollo sostenible y, por lo tanto, a un mayor nivel de bienestar y de felicidad.